Bienvenido a los vídeos sobre BMC-CMDB. En este, se da una descripción general de las funciones de la nueva interfaz de CMDB. El nuevo BMC-CMDB se ha diseñado para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. El widget de recorrido ofrece pasos interactivos para completar las tareas y enlaces a varios vídeos. El panel ofrece información sobre el estado de CMDB, una sección sobre el flujo de datos y una consola de configuración para varios componentes. En la nueva interfaz, se integran mejores prácticas. Por ejemplo, aparecerá un mensaje de advertencia si intenta crear trabajos adicionales para el mismo conjunto de datos. Busque los CI utilizando el widget de búsqueda y haga una búsqueda avanzada para refinarla. Entonces podrá abrir los CI en el explorador. El explorador ofrece varias opciones para ver los CI y las relaciones, como opciones para agrupar varios CI. Haga clic en cualquier CI para verlo en el explorador. Las métricas de integridad rastrean CI huérfanos y duplicados, y la valoración incorporada le ayuda a resolver el problema. Del mismo modo, las métricas de compleción detectan los atributos que faltan de los CI y proporcionan valoraciones. La sección Flujo de datos muestra el estado de sus datos desde la recopilación hasta su consumo. Localice la ubicación de los problemas fácilmente, por ejemplo, una herramienta de detección u otros componentes. Haga clic en un componente para ver las excepciones y consulte las acciones recomendadas para resolverlas. Así, mantendrá un conjunto de datos de producción sólido y fiable. En Configuración, podrá configurar las reglas de identificación de reconciliación. Las reglas de cualificación. Y las reglas de precedencia aquí. Defina funciones de normalización como la acumulación de versiones o de conjunto de programas. Configure también conjuntos de datos en la consola. Por último, dispone de dos utilidades para programar el intervalo de actualización del panel y de los orígenes de datos. Gracias por su atención.